Buenos días, mis amigas. Hoy es sábado y es, si no me equivoco es 20. Estoy acá en casita, en mi oficina, tomándome unos mates porque me levanté a las 12 del día. ¿Por qué? Porque estuve editando toda la noche mi anterior video. Las invito a verlo. Hoy, eh, Mañana vamos a tener nuestro en vivo. Si estás recién visitando mi canal, esta es Tiffany. Suscríbete, comenta, comparte y activa la campana de notificaciones. Les quiero mostrar en este video, eh, responder algunas preguntas que me han hecho mis suscriptoras, amigas. Las quiero mucho. Eh, mis hijos están bien. Ahorita Jordan está jugando videogames. Ya saben cómo son con el Xbox y todo eso. Y... Ah, Dayan está creando. Por aquí en este video les voy a estar mostrando su arte. Mi niña sacó mi talento y yo me estoy tomando estos mates. Yo estoy contenta de que mi familia está bien y estoy agradecida. Me va a servir mate, amigos, Miguel, Espero que se la estén pasando bien en casita. Este video lo quiero dedicar a darles algunas ideas y alguna información sobre el coronavirus. Eh, como youtuber, como, como creadora, me siento en la responsabilidad, aunque a mi canal a veces le pongo un toque de humor, aunque no a todos les gusta. Uh, le voy a contestar a una amiga que me, que me habló. A mí me gusta ponerle toques de humor porque este, eh, a mi canal es con esa intención que le pongo efectos a mis videos para hacerlos más graciosos, sobre todo en estos tiempos en los que estamos un poco eh, tristes, miren, amigas, eh, quería decirles que tenemos que ser un poco más conscientes, un poco más eh, buenos ciudadanos, yo sé que muchos de ustedes lo son y me consta que me han escrito, me hablan en mi WhatsApp, con las que tengo un trato más y lamento, lamento por aquellas que tienen que estar saliendo a trabajar de todos modos. Así que si a ti eres uno, sí, de los que te tocó tener que salir a trabajar. He oído que en Nueva York, este, incluso vi el video de una chica que iba caminando a su trabajo muy enojada porque tristemente le tocó trabajar con el riesgo que eso implica. Tengo una prima en mi país, Uruguay. Montevideo que trabaja en la salud y también me está contando cómo se está viviendo la situación en Uruguay, los casos han aumentado los jóvenes no están siendo en todas partes del mundo muy conscientes pero tampoco las personas mayores, hubo un caso que las invito a ir a ver información, eh, busquen el nombre, se llama Carmela esta mujer, um, una mujer mayor que es una ricachona, que se dedica a la venta de pieles. De por sí hay un par de videos que estuve viendo de ella, que no es una persona muy... que tenga dos dedos de frente, porque vende pieles de animales y como que no le interesa la vida de los... no le interesa la vida de los animales, menos la de los humanos, ¿verdad? Cuando ustedes quieran saber si una persona es buena o mala, vean su relación con los animales, amigas. Es importantísimo. El animal es y es, es, es la expresión de amor incondicional más grande que hay en este mundo después de los hijos. No, después de los hijos. Primero están los hijos, ¿verdad? Que estén de acuerdo. Es discutible. Dije verdad, digo verdad. Después de nuestros hijos. Y no hay nada más importante que nuestros hijos. Pero un animal es algo tan indefenso. Es algo que te da amor sin reprocharte nada, sin... Y, y si una persona no puede amar un animal, que es la cosa que te enternece más que nada, sobre todo los cachorritos y los animales chiquititos, como mi hámster divino, que nomás darle de comer me alegra la vida, los pájaros que te dan tu canto. Si alguien no quiere los animales, como esta mujer que vi esos videos, les cuento, no me quiero de tema, esto es pintura, amiga. <ríe> Parezco Miranda. Esta pintura se sale. Les quiero mostrar qué me vino en mi Ipsy Bag de este mes y les quedé debiendo la del mes pasado. Y les voy a estar bajando un videito que me quedó de cuando casi uh, me hace video que lo tengo guardado de Judicita. Lo grabé cuando ella estaba ahí en sus últimos momentos, pero no me animé a bajarlo porque me dio un poquito de miedo que me acusaran de, de bruja. <ríe> me quemaran en la hoguera. de que Porque casi como que. Ahí véanlo, ahí véanlo Lo voy a poner en este videito Ese fragmento, lo voy a bajar hoy en este video Va a estar incluido en este video eh, Se puede, amigas, entretener a los niños Mi niña está creando, como les dejo ver en este video Tengan conciencia, por favor, no salgan de casa Traten de evitar Tip número uno Tip número uno Designen a una sola persona para salir de casa una sola persona va a ser la encargada de salir de la casa. Que lleve mascarilla, en lo posible guantes y en lo posible que se quite los zapatos antes de entrar a la casa. La ropa, que entre a la casa, espérenlo con la batita, que se dé un baño con jabón y salgan lo menos posible. Eh, y que limpien con toallitas de estas Clorox, así. Eh, lo más que puedan la superficie, sobre todo toda la compra. Ahora, hay otras alternativas. Yo ya estoy acostumbrada porque yo tengo 47 años. A mí me costó un poquito adaptarme a no tener... Yo era una persona que si no tenía billete en la mano, billete en mi casa, me sentía un poco... Un poco como sin dinero, desvalida, pero amigas, a todos se acostumbra uno. Para desarrollar un buen hábito se necesitan 23 días. Créanme que nos vamos a acostumbrar. El ser humano es, es un animal de costumbre y nos vamos a acostumbrar. Tengan mente positiva, no atraigan lo negativo, atraemos lo que... Es, es lícito, es lícito derrumbarse y llorar. Es lícito, por eso tenemos emociones. Si quieren, se sienten que están overwhelmed, que no pueden más. Lloren, hablen con su familia porque entiendo. Hablen por videoconferencia Yo me mantengo en comunicación con la mía todo el tiempo porque están en Uruguay. Ya supe que, que mi mamá está bien. Mi mamá es una persona de 80 años, cumple años el día de hoy. Hoy es un día de primavera hermoso, amigas. Ya les voy a estar mostrando. Voy a salir un ratito al patio. Pero para mostrarles ya siento el ruido del veranito del vecino cortando el pasto. Y me dan ganas de llorar porque el calor aquí adentro no se aguanta. Y lo único que nos queda es limpiar, cocinar, limpiar, cocinar. Estar con los chicos. Pero vean lo positivo. No salgan cocina conmigo, yo trato de poner eh, cosas divertidas en mi video, mañana vamos a tener el tag del esposo, 50 preguntas sobre Jorge, vamos a tratar de divertirnos, hágame preguntas, las que están solitas, traten de, de pedir ayuda, eh, el gobierno aquí en los Estados Unidos va a ayudar, yo eh, me, le agradezco, Siempre hay algo que dar desde donde sea que esté, sobre todo hoy con la tecnología. Quiero agradecer a mi amiga Nery Garci. Quiero agradecer a las amigas que me, que, que me, me contactan por WhatsApp, que me, me dicen cosas que yo no sé. Yo no tenía idea, amigas, de, de, que, de que podía. Sí, sí escuché que el gobierno va a estar dando un cheque, pero no tengo idea de cómo obtenerlo, So, me tengo que poner más al día con las noticias. Eh, el virus, <coughs> si no tienen gel, no se desesperen, no se estén arriesgando a salir sin, sin protección. Con jabón de platos el virus se destruye por la composición que tiene el virus. En lo que hace el jabón es que quita esos pinchitos que, que lo componen que es, son esos pinchitos de los que él se agarra, el virus es como una bolita y tiene unos pinchitos, entonces lo que hace el jabón de platos, y, y tiene grasa, sí mi amor, ya va, es mi niña que cree que le desbloquee el teléfono, ya te lo desbloqueo, entonces su, su composición de afuera es grasa, y estos químicos de este jabón lo destrozan, así que, si solo tienen jabón de platos en casita, me limpian todo porque hay gente que tiene, hay gente que no tiene, hay gente que, que se confió, hay gente que no le dio importancia. Siempre hay tiempo, siempre se puede, amigas. Este. Bien, buenos días, Dayan. Buenos días, amigas. Diane está aquí. ¿Qué nos estás haciendo? Ando haciendo, de misma cara de... Para mostrar. Ando haciendo la misma cara de mi muñeca. Wow, amigas! ¿Qué, ¿Qué haces, hija? La cara está replicando la cara de tu muñeca. Uh -huh. Saco el talento de la madre, amigas. Vamos a grabarlo cuando ya esté, para mostrarle a las amigas cuando ya esté terminada. Uh -huh. Mira qué hermosura, amigas, mire. Le puedo, Ella mostrar, es ¿Le puedo mostrar el otro? Sí, puedes mostrar el que tú quieras. Es lo que mi hija está haciendo así, amigas. Comprenles. Yo le compré Michael's antes de que toda esta locura empezara. Eh, miren la otra muñeca. Wow, Didi, es tan hermosa. Sacaste el talento de mamá. Amigues. Amigues. Y aquí estoy yo preparando algunas tacitas que todavía no están terminadas. Pero mi niña, amiga, sacó el talento ah. mío. Y miren, muéstrale a las amigas. Y mi primer wow. este. Miren, amigas, cómo la niña. ¿eh? Podemos este, estar aquí con los niños creando. yo mire, En mi caso, le compré las herramientas. Luego limpian, pero ella está pintando con sus pinturas acrílicas. Esto es una forma de desarrollar la creatividad de los niños y quitarles el estrés. ¿Verdad, Ayan? Uh -huh. Divino, hermosa. Tus obras de arte ahí luego las pones en tu dormitorio, ¿verdad, allá uh -huh. Gracias, mi amor, por compartir con nosotras. Dile, bye, amigas. Bye. Este es mi mundo, amigas. Miren, cuántos ojos me ven. Tengo un taco con ojos. Esta personita, una casquita Y aquí está mi tarrito de bendiciones. ¿Mm? Aquí está mi mate, miren esta belleza. Miren qué cosita más bonita. Me encanta. Las rosas que me regaló mi love Mi banderita hermosa. Aquí estoy trabajando, amigas. Trabajando para ustedes. Creo. Aquí amigas haciendo el chicken nugget. Entonces ponen varios chicken nuggets en su fuente con aceite. Lo ponen en como en 200 235 grados y le hacen un arrocito con verduritas, y los chicos quedan súper contentos. Como les decía, amigas, tip número uno: la, eh, asignar a una persona que sea la encargada de salir. Tip número dos: compras por eh, Amazon. También eviten el tiempo de exposición. Walmart tiene envíos. Eh, eh, tú haces tu pedido en línea y Walmart te lo prepara. Así de esta manera no solo nos protegemos a nosotros y nuestra familia, sino también a los trabajadores. Hay que tener conciencia colectiva y somos seres humanos. Por favor, eh, parece tonto lo que digo, pero he estado viendo las noticias y sobre todo en Sudamérica, pero también aquí en los Estados Unidos, la gente no está tomando real conciencia y no están ayudando al gobierno. El gobierno no nos puede obligar, no esperemos a que nos obliguen a hacer lo correcto. Eh, por favor, tomemos la decisión consciente de nosotros colaborar. Y proteger a los demás, porque sí, somos una comunidad, no podemos vivir aislados. Ya ven cuánto se sufre. Yo extraño la libertad de poder ir a visitar a mi amiga. Eh, mi amiga dice, estás bien, mi familia. Yo quería viajar este año. Amigas, si hay alguien para la que esta situación es súper injusta, se me hace súper triste. Son 18 años, eh, la mayoría de mis años aquí fui ilegal. Era la oportunidad de viajar a mi país por primera vez, de ir a la tumba de mi hermana, de ir a visitar a mi hermana con cáncer. Y ahora esto, eh, entonces eh, tengo que ser fuerte y, y, y consciente. Entonces ayudemos. Eh, me da un poco de pena que yo pensaba que iban a haber buenas noticias y al contrario, me da pena, me da rabia que la gente no, no piense en los demás, que así como yo, debe haber muchas personas que hace, hace años no veían a su familia y quizás este iba a ser el año en que iban a poder abrazar a sus seres queridos y no lo pueden hacer porque simplemente no se lavan las manos, no se quedan en su casa si están enfermos. Esto es algo que iba a pasar. Porque aún con la influenza, con una gripa, lo que yo noto es eso, que la gente no es consciente. Si tu hijo, eh, ¿saben las ves? Mis hijos son sanos. Contadas veces, si, si me atrevo a decir nunca, se han enfermado. Y como mamá que tenía que trabajar, dejar a mis hijos en el daycare que dependía de ese sueldo, no podía dejar de limpiar casas porque no comía. Y me salía más caro el Decker que porque no aplicaba todavía como ilegal para ayuda del gobierno con daycare por muchos años. Yo pagando Chan por, amigas, este... Me daba bronca que tenía que dejar de trabajar porque había mamás que sabían que sus hijos tenían la gripa o estaban con strep y otras enfermedades contagiosísimas y mis hijos se contagiaban en el daycare. Entonces yo ahí decía, pues estas madres, o sea, no entienden y esto iba a pasar porque la gente no, no tenía conciencia como ahora una pandemia, qué necesidad. Si solo había que lavarse las manos y estar enfermo y quedarse en casa. Ahora, tip número uno, ya les dije, asignar a una persona para hacer más mandados. Tip número dos, eh, traten de hacer sus compras en línea, traten de hacer sus pedidos en la Walmart y solo bajan en el carro y recogen su pedido. Uh, yo soy una compradora de Amazon, compro todo en Amazon, cocinen en casa, eh, nosotros eh, estamos leyendo las escrituras en familia, como siempre, orando mucho a Dios. No tenemos miedo porque confiamos en Él, pero nos da pena que el Padre tenga que, que hacernos recapacitar de esta manera, ¿no? Eh, bueno, no hay que tener miedo si estamos haciendo lo correcto. Pero duele, duele el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Duele ver a la madre tierra sufrir. Duele ver el egoísmo y la maldad del ser humano. Porque de, realmente, amigas. Um, bueno, me voy a componer porque es, no las quiero asustar. Mamitas, gracias. Gracias por ser valientes por cuidar a sus familias, por estar ahí en casita. Yo oro todos los días para que mi esposo llegue a casa. Él es el que tiene que estar saliendo y exponiéndose a esta enfermedad. Y me interesa, porque es parte de mi deber ciudadano, apoyar a nuestro presidente, a nuestros líderes, cualquier sea su, su postura política a cuidar a mi país, hay que ser ciudadanos responsables de donde sea que estés. Pensar en los niños, en los ancianos, en los más necesitados que son los que más me lastima. Porque sé, sé que hay rincones en los que hay ancianos solitos pasando por esto, que no tienen apoyo. Piensen en su comunidad, hagan un granito de arena, lo que puedan aportar este y no salgan, por favor, no salgan. No salgan. Quédense en casita. Este, tomen las medidas para que esto pare. Estamos todos siendo impactados económicamente. Y les puedo asegurar que para los que estamos mal es peor. Porque los que veníamos ya con problemas de salud o económicos es como que nos pega el doble. Y... He visto, perdón, personas que, que han salido, tengo mis toallitas aquí, que han salido a trabajar y que no quisieran estar protegidos, pero tienen que trabajar. Pensemos en ellos, tienen familias también que se preocupan. Mis propios hijos salen a trabajar y seamos conscientes. So. Lavémonos las manos, quedémonos en casita, miremos la tele, veamos qué hacer, veamos YouTube, veamos eh, a Tiffany blogs ok, novedades, mañana vamos a tener el tag del esposo, 50 preguntas, so, vayan preparando lápiz y papel y sus preguntas para Jorge, también eh, me pueden preguntar a mí, um, tengo todavía muchas cosas que responder, y sobre mi familia, Se, me habían preguntado sobre. Voy a responder preguntas sobre mi hermanita y estoy planeando hacer un videito Si sí, recibo muchas manitos para arriba, muchos likes, eh, voy a estar considerando hacer un video con fotos de mis hijos, contándoles este, mi historia y mostrándoles este, fotos de mis hijos chiquititos eh, de mis primeros años acá en los Estados Unidos también. Amigas, este, consejos de belleza, pero necesito su apoyo, no, no, no, no se están suscribiendo, necesito que me ayuden, eh, necesito suscriptores, tengo que crecer mi canal porque como verán, mañana tengo novedades sobre una línea, <coughs> eh, yo no, no, no, no he vendido nada todavía, recién estoy creando mi colección, ayúdeme a difundir ayúdenme a comprar, eh, mis comprando mis productos en línea, hice el branding con mi logo temporal porque luego todo eso va a cambiar, estoy planeando un mejor logo en cuanto cobre mis taxes, todavía no he podido hacer mis taxes, los voy a invertir, acuérdense de mi línea de cosméticos, quiero abrir un canal de belleza con consejos de belleza si logro llegar a los... Eh, 10.000 suscriptores así que si me ayudan a hacer 10.000 o 3.000 pero la meta mayor es 10.000 suscriptores, si podemos llegar a 3.000 me conformo por un tiempo abriré, consideraré abrir otro canal y dar consejos de belleza para mujeres eh, de, mayores de 40 o de 40 y más que yo sé que todas las que me siguen tienen esa edad todavía hay mujeres a los, a los 40 somos jóvenes Um, pero la piel es diferente, tenemos esto un poquito caído, hay que cuidar la piel para tenerla lo más sana y libre de arrugas posible. Eh, Como hidratarla, es un cuidado de sanidad, de salud y de cosmética, que lo puedes hacer con productos caseros, que yo voy a estar teniendo en mi línea productos naturales. ¿Eh? Aceites de jojoba eh, y de coco, eh, productos naturales que hidratan tu piel Porque si hay algo que a los 40 tenemos que hacer es hidratar la piel, amigas Hice este video a pedido de ustedes, las que me preguntan sobre mi salud les respondo eh, Todavía no sé nada de mi cáncer, estoy esperando el 29 de abril recién eh, tengo mi cita médica una mamografía y vamos a estar haciendo videíto para dejarles saber qué pasa. Eh, cruzo los dedos. Um, tengo ya diagnosticada la fibromialgia, que si consigo los suficientes comentarios aquí abajo y, y me dejan saber muchos likes, um, voy a considerar hacer un video sobre la fibromialgia, lo que mi experiencia, y la medicación que me ha ayudado a sobrellevarla. Me siento bastante mejor de mi fibromialgia. Pero hubo momentos en los que estaba hundida en, en una depresión, en una nube negra. Mi cabeza no funcionaba, no dormía. Eh, estuve dos años con insomnio. Mucho dolor físico real. Eh, me comentaba una, una amiga, una suscriptora. Estuve leyendo sus comentarios, amiga. Eh, denme tiempo para responderlos, son muchas, me interesan todos. Ustedes son mi familia extendida. Lo que pasó con mi fibromialgia es que eh, empezó hace muchos años y sí, tiene una causa psicológica. Como ustedes saben, yo tengo cuatro matrimonios. Tres fueron abusivos. Yo fui víctima de violencia doméstica. También sufrí un acoso sexual en el trabajo, que algún día les contaré. Y debido a ese acoso es que yo agarré mi visa U, mis papeles, en el año 2005. También este, sufrí mucho como ilegal, eh, tuve que trabajar en el campo. Sufrí mucho cuando mi ex esposo me quitó mis hijos. Eh, yo daba pecho, me quedé con mis senos llenos de leche. Eh, me quedé sola, nadie me ayudó, no pude ver a mis hijos por un año porque él puso una orden de restricción, me acusó, eh, él rompió su propio celular para fingir que yo lo maltrataba a él y a los niños porque él, él me dijo que, que, que él quería, que él no había estudiado para venir a lavar platos a este país o a pintar casas, que él era un profesional, pero que si él no tenía papeles, no, no podía seguir con su carrera. Entonces él me descartó, él eh. engañó, él mintió. Y he estado años pidiendo justicia. El hecho de haber golpeado puertas y que se me cerraran. En esos tiempos no había redes sociales. Entonces yo parecía una loca, gritando, queriendo ver a mis hijos. Eh, no le deseo a nadie lo que yo pasé, pues me los quitó. Y bueno, fue por eso que empecé a limpiar casas y compré mi franquicia para poder primero bajar el chal-supor que se me acumuló porque él me puso chal-supor cuando yo era ilegal, ni siquiera trabajaba. Bueno, a todo esto conocí al papá de mi hijo, pero bueno, ya les contaré más en futuros videos. Si quieren saber más, me lo dejan saber. Si tengo bastantes likes y bastante gente que, que me lo pida, entonces considero hacer un en vivo o un videíto sobre, sobre las respuestas de, de, de ese tema. Mi pelo está reseco, amigas. Me acabo de, de hidratar con un aceitito. Al rato me lo voy a estar pintando para mañana, estar bonita para ustedes. Hoy estoy así nomás, de casa, me puse mi camisa de mi cumpleaños que me mando a hacer cada año, voy a estar, ya mandé encargar unas tazas de Tiffany blog para mostrarles, para tomar mi perito acá en, porque no tomo café, imagínense con el corazón, tomo mate, tomo pero, voy a estar tomando mi tacita de Tiffany blogs diseñada por Tiffany, ayuden a Tiffany, compartan mi canal, ayúdenme a ser viral, <ríe> y se puede a cualquier edad, eh, amigas les voy a seguir contando miren cómo tengo mi ganglio mi ganglio inflamadísimo también aquí pero voy el lunes so les voy a estar bajando videos no se lo pierdan eh, miren el ganglio el lunes voy um, al otorrino naringólogo dijéramos en mi país aquí es here nose and truth whatever So, estoy yendo el lunes para las que me preguntan Les quiero tratar de responder a todas, todas porque sé que se preocupan y me han preguntado hey Tiffany, ¿qué pasó con esto? amigas también me escriben busquen los links en la cajita de información a mi Facebook y a mi Instagram para que las pueda agregar a mi WhatsApp que muchas ya lo han hecho y converso y me preguntan y voy a seguir leyendo sus mensajes coméntenme para que eh, eh, pongan los Denme likes, compartan mis videos, amigas, y, y díganme qué quieren que, que, de que les hable así. Yo puedo hacer videos que a ustedes les gusten. Yo estoy a su servicio. Y, y nada, amigas, este échenle ganas. Eh, le, espero que, que todo lo que sea con mi seno sea agarrado a tiempo. Todavía sigo con, con mi aparatito del corazón aquí. Me lo voy a quitar esta semana, eso tengo mucho para contarles, voy a ir al médico, ya pasaron el miércoles, se cumplen los 15 días, estoy cocinándole a mis hijos. Hoy hice unos chicken nuggets al horno con aceite de oliva para que sean más sano porque a los chicos les encantan, arrocito amigas, verduritas, ayer hice milanesas y hay que poner las cosas sencillas, me voy a ir a limpiar el baño y a ver si les bajo un videito para las que me pidieron videos de limpieza voy a empezar con la limpieza de mi baño y un videito la semana que viene, recuerden que Tiffany baja video todos los jueves, hacemos el en vivo los domingos, si no puedo hacer en vivo les bajo video, sábado también ese es mi schedule pero puede variar eh, según la demanda y las invito a, a ver mis videos aquí arriba en la cajita de información. Siempre dejo mi playlist. so Vean mis videos, apóyenme porque aunque me dicen que sí, lo que yo veo es que ustedes, amigas, están suscritas a mi canal pero no están activando la campana y no ven mis videos hasta el final. No me ayuda, no he hecho nada de dinero. Por favor, ayuden a Tiffany comprando mi merchandising. Ya tengo a la venta, pero es una novedad que la tengo mañana en el en vivo. Ya tengo mi tiendita en línea. Por favor, ayúdenme para ayudar a mi esposo porque con esto él consiguió un trabajo de demolición. Pero la ciudad, porque aquí en Utah hemos padecido doblemente, también tembló, se destrozaron edificios en el centro donde él está trabajando, suspendieron las construcciones. Entonces, amigas, tengo que comer. Ayúdenme, por favor, si en algo me pueden ayudar. Si... Yo sé que ustedes tienen corazón, son lindas personas de Dios. Compartan mis videos, suscríbanse, comenten, compren mis productos. Si no tienen dinero, porque yo sé, algunas me dicen, no tengo dinero, no tengo Instagram, denle a conocer a sus amigos, compártanle en WhatsApp, compártanle por email, compartan mis videos, coméntenles y compren mis productos. Están listados aquí. Si necesitan ayuda, firmaré un tutorial de cómo pueden comprar en mi tienda online, pueden comprar durante mis en vivos y pueden, y pueden colaborar con las donaciones del super chat Tengo activada la monetización para que Tiffany pueda eh, hacer mejor contenido. Ayúdenme, por favor. YouTube es mi trabajo y necesito eh, su ayuda. Eh, sé que todas podemos. Si ustedes me ayudan, yo las voy a ayudar. Eh, todo el conocimiento que he obtenido de cómo crecer un canal todas esas cosas yo se las voy a dejar saber lo que necesiten saber si tengo los necesarios suscriptores y todo consideraré hacer un video tutorial de cómo crecer tu canal de youtube y las herramientas que me ayudan a mí y todo el conocimiento que tengo de cómo pueden ustedes también poner sus tiendas en línea, de cómo pueden sin gastar un solo peso hacer sus líneas de cosméticos y ponerlas, pero necesito su apoyo. Eh, ayúdenme que yo los ayudaré. Las quiero mucho, somos una comunidad, aquí en YouTube todos nos ayudamos. No me están ayudando, amigas. Lamento decirles que no están viendo mis videos hasta el final y que tampoco me están dando ideas de videos que ustedes quieren ver. Para que yo sepa qué es lo que ustedes quieren de mí. Eh, tampoco están compartiendo los videos. Es muy triste para mí. Este, yo pongo mucho esfuerzo, mucho trabajo. Estoy desvelada. Desvelada. Solo un youtuber sabe. Y bueno, eh, muchos besos, amigas. Y recuerden, no salgan, no salgan. Lávense las manos. Ayuden para que esto se acabe pronto. Lo del coronavirus y no tengan pánico, simplemente infórmense, no cometan los errores que han cometido otras personas, tengan conciencia social, por favor, esto sí se lo digo a los que no tienen conciencia. Los jóvenes, por favor, está bien reírse un poco, eh, yo discrepo, yo, pero he notado que los jóvenes se lo toman más a la chacota, pero me embromen, saquen el estrés, pero sean conscientes, por favor, jóvenes, porque los niños ya están siendo afectados en una manera más leve pero también los jóvenes porque los jóvenes se sentían que no era para ellos les quiero mostrar algo que me hizo mi niña ayer yo tengo una colección de muñequitos que mi hija me pone estos es Kuwait. Eh, tengo mi super mario porque soy fanática de super mario está sucio porque traté de hacer un molde con silicona, <risa> lo tengo que lavar, me encanta Super Mario, es mi juego favorito, mi niña me tiene, yo no sé, yo lo veía grotesco, pero bueno, así está el mundo señores, esta caquita, que se supone que no es caquita, pero es rosada, porque a mí me gusta todo lo femenino, y tengo mi caquita sparkly, un día les voy a mostrar un video. Tengo mi caquita Kuwait. Me gusta todo lo Kuwait. Me gusta la caquita. Que, que la historia de esta caquita es interesante. No era una caquita, era un helado. Pero la gente asumió que era una caquita. Y bueno, destacó esta moda caquita. Pero acá todo lo femeninizamos. Tengo mi taquito. Como buena esposa de mexicano. Y Dayan me hizo esto, amigas. Mam Dayan los niños ella encontró cómo entretenerse en este videito también les estoy mostrando recuerden que tengo mi cajita de las bendiciones del dollar store que ustedes pueden tomar cualquier frasquito no necesita hacer este pero pónganse a hacer cosas sencillas con sus hijos tengo esta bolita que tiene luz que es la bolita que pongo a veces. Mm, mm, me mira. Tengo muchos ojitos y caritas. Soy loca de las cositas así. Me encantan las hadas. Les cuento, pero eso lo voy a decir en 50 preguntas sobre mí. Me encantan estas florecitas que tengo varias. Estas eran del día de la madre. Dicen best mom. Pero con el sol se ha decolorado, amigas. Tengo, me encantan todas las chucherías. Me encanta mucho. La, la, las conchas de mar las conchas y, y escuchar el mar me, yo vengo de un lugar donde hay mar y aquí no hay y extrañaba mucho el mar y escuchaba el mar mi abuelita me enseñó a escuchar el mar por tengo este y otras tantas cosas en mi escritorio que algún día son todos del dólar awesome, esto me encanta ahí pongo mis apoyo mis cosas tengo ojitos caritas tengo este, muchas cosas, tengo un jabón aquí que lo tengo porque me gusta olerlo, porque huele riquísimo, es una avispa, ¿m? que es un símbolo típico de aquí de Utah, un panal, huele riquísimo, amigas, tengo una, tengo varios de estos, estos son una dona, tengo donas, tengo dedos de like, tengo lo que sea, bueno, me voy a mostrarles mi, mi, mi, mi Ipsy bag. Y bueno, ¿y a quién no le gusta recibir sorpresas? Bueno, un poquito más sobre mí. A mí me encantan las sorpresas, amigas. Me encanta recibir sorpresas. Me encanta que me sorprendan. Toda la vida, cuando algo me regalan inesperado, wow. Soy la persona más feliz. Este es mi regalo. Hay que mimarse, amigas. Hay que mimarse. Son 10 dólares. ¿eh? Tengo suscripción. Tengo una bolsa llena. Mi colección de Ipsy Bags, que... Si consigo eh, 10.000 likes y 10.000 comentarios, mostraré mi colección de Ipsy Bags. Me encanta porque tengo una suscripción a Ipsy. A mí no me pagan, no me pagan por esta publicidad. no, Nadie me paga, yo todavía no vivo de YouTube. Ojalá. Pero me gusta contar mi vida. So, tengo esta suscripción que ha cambiado mucho la bolsita. Antes era como diferente. Yo tengo por ahí, después les muestro. Ha mejorado a mi entender. Tú tienes varios planes. Yo me suscribí al más económico. Si no fuera por Ipsy, yo no podría gastar dinero en maquillaje. Maquillaje de marca, adaptado a tu color de piel. Miren esto, amigas. Me llegó una mascarilla de café. Café Scrub. El café no es bueno para tomarlo, pero sí es bueno para uso externo. Así que vamos a estar haciendo un videíto. Eh, si están interesadas, me lo dejan saber aquí en la cajita del de Coffee Scrub. So, voy a estar teniendo una mascarilla de café. Eh, Déjenme como porque tengo hambre, no he desayunado. Me tengo que tomar mi remedio, tengo que tener el estómago lleno. Y amiga la muestro o la, la muestro Esta es mi bolsa Ipsy del mes de marzo Está súper rockera miren esto amigas wow me gusta de Ipsy y ahora el material súper bueno un cuero precioso trae la marca otro detalle miren esto Trae, está súper, amigas. El logo aquí. Y miren el color. Mm. Súper rockera. La ipsy Bag. Hermosa. Me trajo una mascarilla de café. Y este mes la rompieron. Miren esto, amigas. Miren. Esto es Tachua. The Dew Skin Cream. Una crema para la cara, amigas. Huele a lavanda. No saben el olor de esta crema. Hermosa, amigas. Hermosa. Miren. Paqueto. El color favorito mío. De mis hijas también. Miren lo que es el paquetito. Tachua. Es una crema... Para la, para la piel, para la cara. Súper ¿sí? suave, súper suave. Huele riquísima. Es un olor a lavanda espectacular, espectacular. Tenemos, también te trae... Te trae más productos, información sobre el producto. ¿eh? Que casi todos los tengo, amigas... Información de cómo usarlo. Miren esto. Pacifica Beauty Wild Eyeshadow. Wow. Y bueno. Trae siempre tu información. Y vamos a empezar a quitar. Miren qué bien viene protegido. Que Esta no la abrí. Porque quería abrirla aquí con ustedes. Conmigo. China B Miami. Miren qué belleza. Miren, amigas, miren. So, vamos a abrir esto. Qué paqueta la presentación. Oh, ay, amigas, es hermoso. Trae los dos flamingos. Miren lo que es esto. Miren, amigas. Una belleza, una belleza. Lo vamos a estar probando. Esto es un blush rubor Bellini Made in China. El blush que me trae bien paquete, bien eh, por solo 10 dólares amigas, 10 dólares al mes te lo quitan de tu, de tu bank account tengo una suscripción de por vida esto es divino porque también la aplicación en el móvil te manda también puedes entrar por tu computadora yo la tengo en mi móvil, puedes entrar y escoger la línea que tú quieres la marca, miren esto miren son productos de buena calidad, amigas. Buenísima calidad. Por solo 10 dólares. Pacifica Wild Dim In In Eyeshadow. Y dice, es vegana. cruelty free. Eso es totalmente con mis estándares de no crueldad con los animales. Porque no estoy de acuerdo eh, con... con con el maltrato animal, eh, realmente he visto unas imágenes que estaba mirando eh, Netflix, ya no tengo más Netflix porque no tengo más dinero, no tengo suscripción, pero este, extraño eh, miraba Netflix, un documental en el que me tuve que desuscribir, unsubscribe y en el documental mostraban, eh, bueno, muchas cosas que no no me parecía maltrato de niños y animales, Miren, amigas, qué belleza. Miren los colores. Y ellos te preguntan tu color de piel. Tú llenas tus preferencias y basado en eso te envían. Qué paquetería. ¿Mm? Marcas muy buenas. Les déjenme les digo. Y luego voy a hacer un videito tutorial. Estos son los maquillajes que yo uso. Miren qué belleza. Y les voy a mostrar cómo pueden maquillarse cuando ya son personas como yo, de 40, que la piel aquí, todas podemos vernos bonitas, no importa la edad. Para la edad y la belleza no hay, no son gordas, flacas, son tonterías que nos imponen, prejuicios. Para ser linda no necesitas mucha Miren este lápiz delineador. La voy a poner aquí, mira ¡Wow, amigas! Es muy suavecito. Me encantan. Tengo varios de estos. Siempre me están enviando. Este es de la línea. Y son marcas muy buenas. Liquid Eye, The Black y La Mascua. Son marcas buenas, amigas. Y, y muy lindo. Muy bonito. Estoy viendo a ver si se, si se corre. Tengo unas que son ¡Wow! ¡Wow! Es súper, no mancha, miren. Le pasan la mano y se quita. No mancha. Y tenemos un gloss que, ¡wow! wow. Miren lo que es nomás el paquete. eso se van a sentir súper mimadas. Ay, amigas, déjenme. Esta cámara no... No enfoca bien, no sé. Súper mimadas. A mí me encanta sentirme así, que me llega y no, no sé. Este es... El Jellows of Us, Celoso de Nosotras, lip, lip Gloss, Belle in Argent, Belle en Argent. Es como la Bella en Argent. Ese es de Argentina, los argentos. Bella en Argent. Y miren, miren lo que es esto. Miren esto. ¿Mm? Belle en Argent. Y bueno, vamos a probar los lip gloss que me encantan. Me encantan los tonos, son bien a la moda como vienen los colores cálidos para este. Miren qué combinación. ¿Mm? So, la crema. Miren qué lip gloss más hermoso. Miren el brillo. ¿Mm? So, es un lip gloss hermoso. Miren. Es. Me gusta el olor, delicioso. La presentación, so pretty much that's it. Oh, esta es mi Ipsy bag del mes de marzo. Estoy súper feliz. Se atrasó un poco, supongo yo que por, por la bajada de... Estoy feliz, feliz. Aquí tenemos este también. Muy paqueto, muy bonito, amigas. Miren, mi Ipsy bag. Ay, se me cae, está viva. Oh, no, tengo el, el ska, Coffee scrap. ¿Qué más podemos pedir? ¿Mm? Handful. Ahorita los voy a guardar. A mí no me gusta dejarlos en los paquetes. Amigas. Se me cayó la cámara. Amigas, me caí. Me he caído. Este. No sé. No sé qué pasó. Se me cayó. Se, cayó. se desmayó, me parece, de la, de la impresión. Se cayó. Voy a guardar todo lo que me vino en mi Ipsy del mes de marzo y. Les voy a dar una repasada porque creo que hice videito pero no sé dónde está. Eh, de mi ipsi sola. Yo siempre guardo todo. Vamos a ver cuál me viene en abril. Esta me encantó. 10 puntos. tan Manita para arriba. Eh, tengo una caja donde las guardo. Y esta es la del mes pasado, amigas. Miren qué belleza, qué suavidad. Es hermosa. Y quién sabe dónde están las cosas que traía, porque mi hija... Esta también tiene amigas así, en cuero, pero de muy buena calidad. Trae así su... Tengo varios, ya les dije, si logro mil suscriptores más, les voy a compartir mi colección. Y si sí, varios likes y varios pedidos de Ipsy Bag de este mes. Recuerden que en este video voy a estar tratando de bajar, o si no en el siguiente, un, mi ipsy bag del mes del fallecimiento de nuestra Judicita, que filmé mi, mi video donde pronostiqué que iba a fallecer, mi opinión sobre ella. Lo hago porque estamos ya casi dos meses de la desaparición física de nuestra Judicita. Es mi manera de recordarla. Y recordar es vivir, es volver a vivir. Las quiero mucho, comenten. Suscríbanse, compartan, activen la campana. Las espero mañana, domingo 21 de marzo para mi tag del esposo, el en vivo. Vean mis videos, este, apreten los links, busquen LONS. Las quiero mucho. Chau. Amigas, este es el, amigas, este es el resultado final. Dayane, están hermosas. ¡Sacaste el talento de mami! ¡I love you! Era muy hard porque tenía que roll it, Después uh, ponerlo around un toothpick Déjame limpiar la cámara, amigas Pero con paciencia, ¿verdad, hija? Uh -huh. Algunas veces cuando lo sacaba del toothpick Se pegaba a each other Solo tenía que hacerlo Te hacer ensuciaste toda con chocolate Ve a lavar tu pijama, hija No, no era chocolate ¿Qué es? Tú. Era salsa Miren, amigas, tengo una... La estás aprestando, hijita Está fresca todavía. Está hermosa, mi amor, y son idénticas. Eres un artista. I love you.